¿Qué tal amigos de Zona de Gol, bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Col Saragón. Los Frailes reciben a los Leones de Lesben en esta semana uno de la Juvenil de Otoño de NEFA 2022. Ceremonia de capitanes, previa al encuentro. Vamos a iniciar el encuentro. Patada de Kiko por parte de Leones. La patada de salida. El fin del regreso por parte de los frailes, buscando por el lado izquierdo, el número 11 que ya va a ser detenido, llegando a la yarda 40, será primera y 10 para los frailes. primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes, iniciando desde su yarda 40 su ofensiva, van por tierra con el número 11, buscando por el lado derecho, sin embargo la defensiva de los leones se cierra muy bien, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Engaño, viene el pase que es completo. Gol un pañuelo en la jugada. Por la zona me parece que podría ser un sujetando de la defensiva. El avance le estaría dando el primer diez al conjunto del Tepeyac. Vamos a ver el llamado del oficial. Así es es un sujetando por parte de la defensiva es declinada, así es que será primero y 10 para los trailers. primera oportunidad por ahí tienen tienen que aplicar un, bueno, iban a aplicar un castigo en contra de los leones, así es que tienen que quemar un tiempo fuera primera oportunidad 10 yardas por avanzar Yarda 41 del campo de los Leones. Aquí viene la ofensiva del Tepeyac por tierra, el número 11 que busca. Sin embargo, va a ser bien detenido. Un par de yardas de ganancia, vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Con el aire. Ahí está el brazo del quarterback. Parecía un jalón por parte de la defensiva. No se marca nada. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Ocho yardas por avanzar para los frailes. Al el aire. El pase corto completo. Ya va a ser detenido el receptor. Vamos a ver si con el máximo avance consigue la primera oportunidad. Cuarta oportunidad. Es una yarda por avanzar. Por tierra con el número 11. Recibe el contacto y vamos a ver si con el máximo avance consigue el primero y 10. Pero hay una invasión de la defensa. Así es que en automático será primero y 10 para los frailes. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar para los frailes. Colocados ya en la yarda 29 del campo de los leones. Año van al aire, el pase que va a ser incompleto. Así que vendrá segunda oportunidad: segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes. Van por tierra el número 11 que busca por el lado derecho, pero la defensa de los leones detiene muy bien así que vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad 11 yardas por avanzar para los frailes en el aire pero va con una pantalla el pase que va a ser incompleto ya estaba por ahí el número 43 listo para el tacleo será cuarta oportunidad cuarta oportunidad 11 yardas por avanzar Se le acaba el tiempo al coreback, alcanza a soltar el brazo, el pase que va a ser incompleto. Terminan las oportunidades para la ofensiva de los frailes, vendrá la ofensiva de los leones al terreno de juego. Primera y 10 para los leones. Están en la yarda 30 y el centro es muy alto. Coreback es hacia, hacia atrás, suelta el pase que va a ser interceptado. Allá fuerte el contacto, también por acá voló un pañuelo, el número 18 que cometió un fall personal super innecesario que le va a costar 15 yardas al conjunto de los frailes. Nos dice el oficial que hay dos castigos, es un fall personal por parte de los frailes y después del cambio de posesión hay un bloqueo por la espalda por parte de los frailes. Dejan el ovoide en la yarda 30 a los oficiales. Es primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones. Borran la intercepción en la jugada anterior. Aquí van a caer el pase completo con el número 13. Primera y 10 para los leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones. Van por tierra. Corta hacia afuera el corredor y encuentra espacio. Sigue avanzando y va a ser detenido. Pero tenemos un pañuelo en la jugada. Por la zona va a ser un uso ilegal de manos por parte de los leones. Así lo señaliza el oficial. Así es que se va a repetir la primera oportunidad. Primera y 19 para el conjunto de los leones. Van al aire. Pase pantalla. El pase es completo. Pero baja muy bien la defensiva. Detener. Nada para los leones. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 18 yardas por avanzar. Otra vez el centro un poco alto. pero Dax alcanza a deshacer del balón. El pase para el número 2. Hace un buen corte. Allá va a ser detenido. La tercera oportunidad. Tenemos un castigo en la jugada anterior. Sujetando en contra de los Leones. Vendrán 10 yardas para atrás a partir del punto del foul. 1 y 20 para el conjunto de los Leones. Vienen con doble gemelo. Van al aire. Acaba el tiempo el quarterback decide salir por piernas Y acá el contacto muy bueno por parte del número 18 Para detener, vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, son 13 yardas por avanzar Brinca la defensiva, jugada gratis Van al aire el pase que va a ser completo con el número 2 el Número 10 para los Leones Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leones. Colocados en la yarda 34 del campo de los Frailes. Optativa. Entrega para el corredor. Va a ser bien detenido, sin embargo va a sacar unas 5 yardas. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. Fueron 4 de ganancia en la jugada anterior. Van por tierra. Corredor que hacía el corte hacia el lado contrario y va a ser bien detenido. La tercera oportunidad. Tercera oportunidad, dos yardas por avanzar. Otra vez brinca la defensa, jugada gratis. Aunque pase que va a ser incompleto. Pero el castigo le va a dar el primero y diez al conjunto de los leones. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los leones. Al aire, suelta el brazo el coreback Un pase que es incompleto Buscando al 81 da segundo down Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Al aire, pase completo Ya bien detenido Me parece que va a ser primera y 10 para los Leones Primera y gol para el conjunto de los Leones Van por tierra, se cierra muy bien la defensa. Van a detener al número 33, vendrá segundo down. Con esta jugada termina el primer cuarto. Inicio del segundo cuarto, segunda y gol para el conjunto de los Leones están en la yarda 10 los leones defensivo, defensivo. engaño Curebach suelta el brazo el pase que es incompleto vendrá tercera oportunidad tercera el gol yarda 10 el doble gemelo en el campo el centro es muy alto Orebak la alcanza a recuperar y encuentra espacio por el lado derecho. La va a hacer por piernas y alcanza a ser detenido. Será cuarta oportunidad. Cuarta y gol en la yarda 6 para los Leones. Cuarta y gol con la optativa, la entrega para el corredor que pierde el oboide. ...y haya recuperado no el balón... ...aquí termina la jugada... ...los leones se van sin puntos... ...tras una ofensiva muy larga... ...que había dominado muy bien... ...ahora vendrá la ofensiva... ...de los frailes de nueva cuenta... ...el terreno de juego... ...primera y diez para los frailes... colocados en la yarda 9 de su campo... ...cambian la jugada... Van por tierra con el número 11 Y va a ser bien detenido Vendrá segunda oportunidad Segunda y ocho para los frailes Con dos receptores del lado derecho Por tierra viene la counter Pero la defensiva que baja muy bien Y detienen atrás Vendrá tercera oportunidad Tercera y trece para los frailes van por tierra alrededor que busca hasta la izquierda y encuentra buen Se vamos a ver que cuánto es el avance al final cuarta oportunidad dos yardas por avanzar para los frailes y el Vendrán con su patada de despeje. Un solo fielder por parte de los leones. Centro un poco alto. Aquí viene la patada. Alta pero corta. Y el bote no les favorece. Ya va a ser el toque ilegal por parte del número 79. Y casi a medio campo los leones empezarán con su ofensiva. Desde su yarda 49 los leones tienen primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Vienen con doble gemelo de nueva cuenta. Centro otra vez un poco alto. La entrega para el corredor. ¿no? Se quedó con el engaño y el coreback que sale por piernas por el lado derecho. No alcanzan a sacar del terreno del juego. Será primero y diez para los Leones. primero y diez para los Leones. Van el, el, el, bueno, el aire El pase corto completo Tiene mucho espacio bien, el receptor señor, Ya va a ser detenido Sin embargo el medio ya está no, hecho no, no, no, no, no, Segunda oportunidad para los leones. Segunda oportunidad Son tres yardas por avanzar Tres receptores por el lado derecho Centro muy alto Pero se la queda el quarterback Y se resbala Así que ahí va a ser detenido y será tercera oportunidad. Tercera y tres para el conjunto de los leones. Se mueve un jugador de los leones. Van a ser castigados con cinco yardas. Cinco yardas para atrás los leones. Vendrá tercera oportunidad. Ahí se acaba el tiempo al curva que encuentra espacio, hace ah, el engaño, va a salir por piernas y lo sacan del campo. Pero me parece que lo van a sacar a la altura de las cadenas pues, y si es así, sería primera y diez para los Leones. Primera y diez para los Leones. La no, va a ser directa el corredor. Le centraron a él, busca por el lado izquierdo, hay un pañuelo. Va a ser un uso ilegal de manos por parte de los leones e irán 10 yardas para atrás. El castigo en la jugada anterior fue un kicking. Son 15 yardas de penalización porque es un fall personal. Así es que vendrá primera y 25 van al aire. El pase que es incompleto. Así que vendrá segundo down. Segunda oportunidad, 25 yardas por avanzar. Movimiento por parte del número 81. Pues en el pase con ese jugador completo. Y le zafaron el balón. Y le zafaron el ovoide. y aquí ven el regreso por parte de los frailes. Y el número 7 se va a escapar hasta las diagonales. Touchdown por parte de los frailes. Que le ponen seis puntos al marcador. Veremos el intento de punto extra. Intento de conversión por parte de los frailes. Van por dos puntos. El pase que es incompleto. Hay un pañuelo en la jugada. El castigo es en contra de los leones. Es un sujetando a la defensiva. Se repite la conversión. Se da cuenta el intento de conversión. Se les está acabando el reloj de jugada. Alcanzan a sacar la jugada. Vienen. El core va con la personal. Hay un pañuelo en la jugada. ¡Bien! La conversión es buena, pero... El pañuelo va a ser un sujetando en contra de los frailes. Así lo marcan, así es que borren la conversión. Y ahora será 10 yardas atrás. A del el encuentro, patada de kickoff en la jugada anterior. La conversión fue mala y el castigo era sujetando, así es que fue declinado. 6 por 0 el marcador. Aquí ven el regreso de los Leones. Ya va a ser detenido el jugador de los visitantes. En la yarda 40, los Leones tendrán primero y 10. Y el oficial nos anuncia la pausa de los dos minutos. A iniciar su ofensiva, los Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Yarda 40 de su campo. va número 8 con el pase rápido completo buscando por el... ¡A ver, el... Los leones. Rápidamente detenido. Solo una yarda de ganancia. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 9 yardas por avanzar. En al aire los leones. Suelta el brazo el El pase es completo con el número 13. Se quita un tacleo. Ya va a ser detenido. Primera y 10 para los Leones. Primera y 10 para los Leones. Yarda 36 del campo de los frailes. Van al aire. Pantalla que es incompleta. Así que vendrá segunda oportunidad. Segunda y 10 para los leones. A veces el corebaca al aire, suelta el pase, que es casi interceptado, la otra, la otra. es incompleto. A la la tercera. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Los Leones. Al aire, suelta el brazo, solo el receptor, el pase es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 10 yardas por avanzar para Los Leones. Una trayectoria cruzada y el coreback que soltó el pase yeah, goda, goda. el pase es incompleto así que terminan las oportunidades para los leones, vendrá la ofensiva de los frailes al terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes van por tierra el número uno con el acarreo que va a ser bien detenido vendrá segundo daño y finaliza el segundo cuarto, nos vamos al descanso, los frailes ganan 6 por 0 sobre los leones del ESME. Estamos listos para iniciar el tercer cuarto de este encuentro, la patada de kickoff por parte de los frailes que están ganando 6 por 0, aquí viene el regreso de los leones, ya llegan a detener, pero se libra los tacleos. ya llegan los demás jugadores de frailes a detener, Así que desde la yarda 23 aproximadamente los leones tendrán primera y 10. Primera y 10 desde la yarda 24 para el conjunto de los leones. Van por tierra. Corredor que corta y va a ser bien detenido. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar para los leones. Nuevo por tierra, la entrega para el corredor que busca por el centro. Pero se cierra muy bien la defensiva del Tepeyac. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, cuatro yardas por avanzar para los Leones. La provocación, no cae la defensiva, pero sí su ofensiva. ya se movió el receptor. Cinco yardas de castigo en contra de los Leones tercera oportunidad, nueve yardas por avanzar tras la penalización optativa por el lado derecho la entrega para el corredor por ahí baja muy bien la defensiva y detienen al corredor de los leones cuarta oportunidad cuarta oportunidad son cinco yardas por avanzar viene la patada de despeje una patada alta Problemas en el fildeo Y me parece que la van a recuperar los Leones Así lo marca el oficial Primera y 10 para los Leones Primera y 10 para los Leones Alocados en la yarda 40 del campo de frailes Van al aire El pase completo El receptor con ese avance tendrá Primera y 10 Primera y 10 para los Leones por tierra Se cierra la defensa y detiene muy bien Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar El aire, el pase incompleto, vendrá tercera Tercera oportunidad, 8 por avanzar con el aire, el pase concreto con el máximo avance me parece que tendrán el primero y 10. primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones optativa la entrega para el corredor no van a detener muy bien, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 12 yardas por avanzar Una reversible, con el espacio es número 81, nada, nada. pero va a ser bien detenido. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire, el pase que es desviado en la línea es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire, el pase. Nada. Es incompleto, tenía las oportunidades para los leones Vendrá la ofensiva de los frailes al terreno de juego Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los frailes Yarda 13 de su campo Por tierra Bien, bien Va a ser bien detenido el corredor, vendrá el segundo down Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar el pase completo Pero bien detenido el receptor Vendrá tercera Tercera oportunidad Cuatro yardas por avanzar Brinca la defensa Pero bien Se movió un jugador ofensivo Así es que irán cinco yardas para atrás Los frailes Tercera oportunidad Nueve yardas por avanzar la serie para los frailes, van al aire, y en el pase que es interceptado, interceptado por parte de los leones que tendrán primera oportunidad, tenemos un castigo en bola muerta, es una actitud antideportiva por parte de los leones, de donde interceptaron 15 yardas para atrás e iniciarán con su ofensiva, primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones, Yarda 49 del campo de frailes Van por tierra el corredor que corta hacia el centro Llegan en el tancleo pandía Los frailes Tres yardas de ganancia vendrá a Segunda oportunidad Segunda oportunidad siete yardas por avanzar Al aire el pase completo no, es claro, incompleto, claro, así bien. que vendrá tercera. Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar. Al aire el pase corto, es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, siete por avanzar. La patada de despeje por parte de los Leones. Vente un poco alto, pero la tiene el pateador y decide correr. Y va a ser detenido, bien. terminan las oportunidades para los Leones, vendrá la ofensiva de los Frailes. Buena, Jorge, buena. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para Frailes, yarda 40 del campo de los Leones. Por tierra con el número 1, corta muy bien hacia el lado derecho y va a ser detenido, vendrá segunda oportunidad. Inicio del cuarto cuarto con la ofensiva de los frailes en el terreno de juego. Segunda oportunidad, tres yardas por avanzar. Van por tierra. Bien. El corredor que jala las piernas. Y va a sacar un par de yardas. Vendrá tercera. Tercera oportunidad, una yarda por avanzar. Entrega para el corredor que busca por el lado derecho, sin embargo va a ser bien detenido atrás de la línea de golpeo. Será cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, cuatro yardas por avanzar. Van a despejar los frailes para buscar encajonar. Aquí viene la patada alta. El bote no les ayuda mucho. Y va a salir por ahí de la yarda 15. Primera y 10 para los Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los leones, yarda menos 15. Aquí vienen con el acarreo por el lado izquierdo. La defensiva se cierra muy bien, logran sacar unas 5 yardas los leones. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Van con el stretch los leones, pero baja muy bien la defensiva de tener. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad, ocho yardas por avanzar para los Leones. El personal del coreback va a ser detenido ahí, se, con valor, pero el oficial ya había anunciado finalización de la jugada. Será cuarta oportunidad para los Leones. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar, se la van a jugar los Leones. uno. Tiempo fuera por parte de los Leones. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar. Sí, sí, sí. Se la juegan por tierra. Encuentra espacio el corredor. Y van a tener primera y diez los leones. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para los leones. ¡Bien, hijo! ¡Bien! Centro de la defensiva se cierra muy bien. Segunda, segunda oportunidad, siete por avanzar. Con al aire, el pase incompleto. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad, siete yardas por avanzar. pase completo con el número 13 de ahí viene el taqueo pero van a tener primero y diez los leones primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los leones van al aire se le acaba el tiempo el quarterback se deshace del balón es un pase ilegalmente lanzado pase ser pérdida de down además tenemos acá el otro pañuelo son dos castigos diferentes. Vamos a ver qué dicen los oficiales. Tenemos hombre ineligible. Inmediatamente lanzado no se marca, así es que van a ser castigados los leones. Primero y 15 para los leones. al aire, el pase es incompleto. Después de las manos al número 13, vendrá segunda. Rada. Segunda oportunidad, 15 yardas por avanzar. Van por tierra. El que busca por el lado izquierdo, pero baja muy bien la defensiva y defiende Muy bien. A ningún lado. Así que vendrá tercera. Tercera oportunidad. 15 por avanzar. Van al aire. Vuelta al brazo el curva. El pase es completo. Primera y 10 para los Leones. Primera y 10 para el conjunto de los Leones. Están en la yarda 44 del campo de los frailes. Van al aire. Curva que suelta el pase. Es incompleto. Vendrá segundo down. Segunda y 10. La ofensiva de los Leones. Van al aire. Se le acaba el tiempo al coreback. Es capturado. Pérdida de yardas para los Leones. Tercera. tercera y 18 para el conjunto de los Leones. Viene con una reversible pase. Suelta el brazo del coreback. Sobre el reservar. El pase es incompleto. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad, 18 por avanzar. Leones se la van a jugar? Se quedan cuatro minutos de este encuentro. Rebaca el aire, el pase que es interceptado. Y aquí ya va a ser detenido el jugador de los frailes. Primera y diez para los de casa. Primera y 10 para los frailes Colocados en la yarda 45 de su campo Van por tierra el corredor que va a ser bien detenido Con los dos yardas de ganancia vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar Van por tierra el corredor que encuentra espacio Va a ser detenido Me Parece que le va a faltar poquito para el primer y diez Tercera oportunidad, una yarda por avanzar, importante jugada que deben de conseguir los frailes, y aquí la defensiva penetra muy bien, detienen atrás, no consiguieron el primer 10, será cuarta oportunidad y tendrán que entregar el balón. El oficial nos anunció la pausa de los dos minutos en la jugada anterior, cuarta oportunidad son cuatro por avanzar, vendrá la patada de despeje por parte de los frailes. No! No! No! Uy, es un mal centro. Y la alcanza a patear muy bien el jugador de los frailes. Ahí hay un bloqueo por la espalda. Hay varios castigos así que será primera y diez para los leones la jugada anterior tuvimos un castigo en contra de los leones fue un fall personal por parte de uno de los jugadores de los leones que de hecho quedó expulsado aquí los leones van al aire el pase que es completo pero bajó la rodilla así es que será segunda oportunidad los leones ya no tienen tiempos fuera y quedan menos de dos minutos segunda oportunidad, una por avanzar Aire, el pase completo, pero bien detenido, vendrá bien, tercera sienta, todo... y los bien, oficiales decidieron el primero y diez Primero y diez para los leones los corriendo Corbach decide salir por piernas, sale del terreno vendrá segundo down segunda oportunidad cuatro por avanzar al aire le acaba el tiempo al coreback, suelta el pase que es completo nada más no incompleto, así es que vendrá tercera tercera oportunidad, cuatro por avanzar con doble gemelo vienen los leones al aire el pase incompleto se le fue de las manos al número 13 cuarta oportunidad cuarta oportunidad cuatro por avanzar Pase completo y se sale del campo. Primero y diez para los leones. Primero y diez para los leones. Yardas 37 de su campo. Van al aire. Sale por piernas el coreback. Va a salir del campo. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Tres yardas por avanzar. Al aire, el pase completo Primera y 10 para el conjunto de los leones Tiempo dentro, primera y 10, azotan el balón Vendrá segundo down Restan tres segundos de juego, segunda oportunidad, 10 por avanzar Pero va que suelta todo el brazo, el pase que es interceptado en las diagonales ¡Eh! es y con esto finaliza el encuentro aquí en el campo de Colts Aragón el marcador se queda a Frailes del Colegio del Tepe 6, de Leones del Mesero en esta semana 1 de la Juvenil de Otoño de ONEPA 2022 es todo por hoy, nosotros les damos las gracias esta es una producción de Zona de Gol soy Miguel Cotarelo y nos vemos hasta la próxima Gracias.